Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, antes que nada quiero decirles que muchas gracias a todos los que se han sumado al grupo de Telegram Tenemos un nuevo grupo de Telegram, lo creé ayer, así que abajo en la descripción les estoy dejando Hablamos sobre las subastas, hablamos sobre lo que van poniendo cada uno, lo que les parece Va cada uno poniendo minuto a minuto lo que, eh, que le parece sobre, sobre todo el mundo de Watt nos sacamos dudas, hacemos un montón de cosas, interactuamos muchísimo, yo estoy muy metido en ese grupo eh, Trato de responder y hablar con todos, eh, así que nada, si quieren y les interesa, como les dije, les dejo abajo el link Para que puedan entrar eh, directamente en la descripción Paso, ya dicho eso, dicho lo dicho, vamos directamente con el MBT, el nuevo tanque mediano premium de Tier 8, ok ¿Qué podemos decir a este vehículo? Que cuesta 9.900 de oro Ayer les dije a los chicos de Telegram y a los que con los que iba hablando en directo También estamos en directo en YouKnow muchas veces Así que también abajo en la descripción Stream, si me querés ver en stream con la cuenta Sheriff Abajo en you know, eh, Por lo general a diario Lo que les decía a los chicos del directo y de Telegram Les dije pongan 360, pongan 380, más o menos No se queden con 300.000 porque no van a llegar Bueno, hoy les voy a decir más o menos lo mismo Todo el mundo va a querer este MVT. Va a costar bastante Todavía no tengo la más pálida idea cuánto va a costar, no tengo ni idea. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿cuánto pondría más o menos para quedarme con este vehículo? Ahora vamos a ver las características en profundidad y todo. Pero yo te diría que estaría cerca de las 20 lucas, más o menos. 19, 18, 20, 19... Yo te pongo esto. ¿Bien? yo te pondría 19500 más o menos, para ver qué onda. Después de ahí, vemos. Vemos, porque no sé si pondría más o... Vamos a ver. Pero si tenés la guita, mmm, va como piña. Eh. Vamos a ver entonces el tanque este <coughs> mediano de tier 8, ¿ok? Bueno, es estadounidense, es Yankee como podríamos decirlo De aspecto, ustedes saben que la verdad que ya los que me conocen saben perfectamente Que el aspecto no me interesa nada, la verdad no me importa nada Pero se puede decir que es lindo, ponele Pero más que lindo eso, me... ¿a qué voy con esto? Que tiene buena torreta, tiene buenos ángulos de torreta, ¿entendés? Eh, está bastante, bastante bien en el sentido de que le pegás acá y es un rebote Bueno, acá, ojo que puede entrarla ahí mucha penetración en este globito que tiene ahí podría ser pero es que ser muy detallista con estas cosas muy detallista Ves que acá en esta parte dice le queda un poquito plana capaz que ahí le entre pero si pega por acá en cualquiera de estas partes de acá eh, por acá no, no le entras ni un pedo es rebote automático por los ángulos que tiene la torreta. bueno vamos a, la, a las características directamente de, del vehículo en sí daño promedio 360 lo cual está muy bien o sea está muy bien tiene una penetración promedio de 215, lo cual eh, posiblemente se quede un poquito, un poquito corto. Espérenme que ahora estoy grabando, chicuelos. Eh, les pido disculpa a todos, pero si estoy grabando, no, no puedo hablar. Tiene una penetración promedio de 215, ok. Lo cual puede ser que se quede un poquito corto. Tiene un 105 milímetros. Ahora vamos a ver los tanques que, con los que los comparé y por qué. Les voy a explicar por qué los, los comparé con esos tanques. Eh, después de una penetración con APCR de 278, chicos. Y las velocidades de, eh, del proyectil son muy buenas. 1292, si no me recuerdo, de este vehículo, de, este, de, este, de esta munición. Y 1400 y pico, casi 1500 con la APCR que penetra 278. Es muy buena, es muy buena. No quiero exagerar, pero si no es de las mejores del juego, pegan el palo. Creo que las mejores del juego deben, deben tener unos 1500 y monedas. Por ahí, 1560. Y esta debe tener 1480, 1490. O sea, es una una guasada. Está muy bueno este cañón. Muy, muy bueno. O sea, esta velocidad de munición. <coughs> ¿Cuál es la, la diferencia entre la velocidad de munición de un proyectil y otro? Es que uno vas a tener que calcular mucho más. Porque va mucho más... Y otro va... Es una flecha, ¿entendés? Entonces... Cuando pasa un ligerito o alguno medianamente rápido, no sé qué, calculas ahí, plup, con una velocidad, una munición rápido se la clavas al toque. Eh, como dijimos, 2.15 2.78, con APCR tiene, no hit, APCR tiene. Eh, tiempo de recarga, es un cañón como el típico de los italianos, ok? Si se dan cuenta, tiene un poquito de, de forma de tano, ¿eh? de italiano, un poquito, un poquito. Eh, parla, parla italiano este tanque. Puesto, puesto tanque. Eh, bueno, 18 con 2 tiene el cañón de auto recarga ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vas tirando un proyectil, ya se va cargando el otro. Tiras ese segundo, se va cargando el otro. Y así, plug, plug, plug. Tiempo para recargar automáticamente un proyectil. 18 con 2, 14 con 4 y 11 con 5. Siempre, como les digo, eh, habitualmente, como en la, en la replay del otro día del proeto. Siempre que puedan aguantar más proyectiles mejor O sea, mejor tenerlos Y aprovechar cuando te viene uno que esté medio descuidado Y haces pum, pum, pum ¿Qué significa pum, pum, pum? Son tres tiros de 360 Son, eh, para que soy medio burro para las matemáticas Pero calcula que son 300, 600, 900, eh, 960 360 por 3 Son 1080 1080 de daño ¿Entendés? Es mucho lo que te saca Poquito más, poquito menos por el tema del, del, del RNG, pero. <coughs> Perdón, pero por ahí va a andar más o menos. Cuestión, cuando. Son tres proyectiles que tiene, como les decía, y cada tres segundos disparas los proyectiles, ¿entendés? Disparás el primero, disparás ya que ya lo tenés cargado, y después tenés tres segundos más para esperar el otro, y tres segundos más para esperar el otro. Son seis segundos, en realidad. Porque el primero ya lo tenés cargado, ¿entendés? Entonces pensá que en seis segundos te va a estar metiendo 1080, 1100 o 1000 más o menos por ahí de daño. Después vas y te escondes tranquilamente y seguís recargando, ¿entendés? Ahora, ¿cuál es el punto medianamente negativo, entre comillas? Que cuando hiciste eso, que hiciste pum, pum, pum, los tres proyectiles, tenés 44 con uno, como dice acá, con uno de recarga. O sea, mejor que te vayas a Alaska a recargar o te vas a, a, a Rusia, a la sede de Wargaming de Minsk, te tomás un avión, después volvés, te haces un café y ya recargaste los tres proyectiles, ¿entendés? Es... Es normal ese tiempo de cara, igual. No, no es que es exageradamente bruto. Es, es para balancear el tanque, ¿entendés? Porque si no, si me pones acá, <coughs> perdón, 30 segundos, está rotísimo, ¿entendés? Te, te hace mierda. Tiene un DPM de 2700. Sería una guasada. Entonces, ¿cómo lo balancean? Bueno, una vez que tiraste los tres proyectiles, tenés que esperar 44 segundos. Que igualmente esto va a bajar. Esto va a bajar. Con, con, o sea, si lo equipás, esto baja. De 44 va a bajar a, yo que sé, a 40. Ponele. ¿Entendés? Más o menos. Y estos 18.2 van a ser 16 Estos 14 van a ser 12 Estos 11.5 van a ser 9.2 Más o menos Está muy bien, muy bien el tanque Velocidad de giro de cañón 29.2 No está mal Ángulos de elevación, tiene menos 9 grados, chicos. No es la mejor del mundo. Lo mejor es 10, o como ni hablar, bueno, ya los suecos que tienen menos 14, o menos 12. Pero está bien igual, menos 9 está bastante bien. Te va a servir un montón. Y además pensá que tiene la torreta bastante... No es que la tiene adelante, sino que eh, es bastante bajito el vehículo en sí. Eh... Ahí va, ahí pausé en segundos. Le, le puse... Me olvidé que estaba grabando con baja calidad. Ahí le puse un poquito más de calidad para que lo vean mejor, para que esté mejor estéticamente... Para que lo vean bien, ¿entendés? Como es físicamente el tanque. Eh, bueno. 2.59 velocidad, apuntamiento. Bien, 2.59. O sea, no está mal. Esto va a bajar también si le pones comida. Más, tal vez, la ventilación. El, el sistema de, de... O sea, la barra de carga. El sistema de rotación mejorado. Y la ventilación o el estabilizador también. Pensá que... Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con movilidad. Pero también puede ser que esté disparando en movimiento. Así que, ojo con el tema del estabilizador. No estaría nada mal... Ponérselo. Eh, 2,59 apuntamiento. Dispersión 0,36. O sea, es una dispersión relativamente buena. ¿Por qué? Porque eso va a bajar. ¿Entendés? Vuelve a decir 36. Mm, más o menos. Pero pensá que le metes una, una buena tribu Le metes comida. Le metes eh, la ventilación, como te decía. Eso baja a 0,33, más o menos. ¿Entendés? es muy, Está muy bien. Y pensá que vas a disparar de distancias medias. Porque no vas a estar. En primera línea con este vehículo Porque te, te las clavan todas ¿Por qué te las clavan todas? Porque tenés... Bueno, el DPM 1877 Que esto también va a subir eh, ¿Por qué te las clavan todas? Porque tenés 1300 puntos de vida Pero en el chasis tenés 70 de frontal O sea, el blindaje de un tier 6 Más o menos, ¿entendés? O algo así No, menos de tier 5 en realidad 70 de chasis frontal Y vas a ver tier 10 ¿Entendés? Si alguien más o menos está avispado, Sabe que te clava una explosiva Acá o en los laterales En la parte de, de la chapa no, no en la parte baja En la parte de la chapa Eh... Lo que hicimos si tiene espaciado. Creo que tiene... tiene. espaciado, ¿no? No. Es muy importante saber si. No, no, no, no es espaciado. Es eh... <tose> muy importante saber si tiene espaciado o no. Pero. Pero, ¿qué les iba a decir? Bueno, eso: 40 de lateral, 30 trasero. O sea, nada, nada. Alguno que te agarre por el culo, te mete una explosiva y te saca 800, 600, no sé, lo que sea, te hace mierda. Bueno, acá viene la parte interesante, torreta, 250 de frontal de torreta, está muy bien, 70 traseros, hay que tener cuidado, como te dije acá, estas partes, no te confíes, chicos, a veces en las partidas veo que se quedan estáticos torreteando, siempre el movimiento es para adelante para atrás, y si podés hacer un poquito en diagonal, así un toque, hasta que te falten 3 segundos para disparar, 4 segundos más o menos, ya ahí sí, te asomas y se retícula, pero no te quedes, así como está ahora el tanque, eh, torreteando porque te van a apuntar en la cúpula y te la van a clavar así como puede ser que te me la clave bueno porque estás quieto bro eh, 250 70 lateral 50 trasero eh, qué más bueno potencia del motor 650 no es mucho pero la potencia específica lo que pasa es que no pesa nada pesa 36 toneladas dentro de todo es bastante livianito tiene una potencia específica de 18.06 lo que tampoco descarto tal vez incluso es meterle el motor ¿Entendés? Meterle motor para que vaya más, agarre un poquito más de velocidad y tenga más potencia para poder moverte por todos lados. ¿Por qué es tan importante la movilidad? Te vienen por un flanco, te rompen ese flanco y vos con este vehículo te das media vuelta, te vas a una segunda línea de atrás de tus compañeros más duros y seguís snipeando, seguís pegando o te podéis ir a otra posición más segura donde podés llegar a torretear y abancar un poco el flanco hasta que venga alguno y te dé una mano, ¿entendés? Entonces eso es moverte por el campo todo el tiempo, es importante, sépanlo. Por eso no descarto el tema del motor. Hasta no sé si. Ya te digo, no sé si no voy a poner motor. Velocidad máxima: 40. Casi flaquea un poco la velocidad máxima. Por eso te decía de poner el motor para que tenga un poquito más. Es, es la movilidad de, de un pesado esta. La velocidad máxima de un pesado, no la potencia. La velocidad sí. Camuflaje: de 249. Está bastante bien. pensá que esto va a subir eh, a los niveles de un mediano, de unos um, 450, 500. 550 más o menos ya sería un poco mucho, tal vez entre 400 y 500 más o menos por ahí va a andar, seguramente. Eh, con la trip, o con la... pero tenés que tener obviamente entrenado eso y pintar el tanque. ¿vio? Obviamente, píntenme los tanques, por favor. Estoy viendo que están saliendo cazatanques, están saliendo medianos, están saliendo todos los tanques sin pintar el pesado. Si no, que pintaron no importa, pero los medianos y los, y los que den, y los cazas son muy, es muy importante que los pinten, por favor. No salgan así grises al campo de batalla o amarillo como este, eh, porque les dan 2% más de camo y aprovechen todo lo que les dan. Bueno, como les decía, camuflaje de rango de visión 380. Esto va a mejorar, tampoco es el mejor del mundo. Eh, así, pelado, pelado, no creo que llegue a los, 4, a los 440, ni a palos. Alcanza señal 745, que esto va a mejorar seguramente. Y la visión también va a mejorar un poco, pero va a estar en 400 y monedita, no mucho más. Eh, bueno, vamos a la comparación, a la comparativa. A ver, ¿por qué? Vamos a decir, ¿qué carajo tiene que ver un Astron Rex y un T77? que son otro tipo de... de... de auto bueno, la, el tema es que los comparé con estos dos es, sería el AMT, es el, sería el un probeto, ¿entendés? Es, es el mismo sistema que el probeto vas tirando uno y se va recargando en el momento que se va... que lo vas tirando eh, el tema es este, que lo, los comparé con estos dos más que nada, ¿sabes por qué? para que vean el DPM no les den bola tanto estas estadísticas no lo, casi no las voy a nombrar es para que tengan una idea general o sea, una conciencia situacional de, que, de qué estamos hablando, ¿entendés? ¿Qué significa la MBT? <coughs> Fíjate que más o menos están todos pegando lo mismo El Progetto, que sería el que tendremos que comparar en realidad mano a mano con este Está pegando 240, bro Pero este pega 360 Y tiene un poquito más de penetración que el Progetto ¿Entendés? Y el Progetto, encima, déjame que te diga una cosa más Que es el hecho de que el Progetto, eh, con la munición APCR, el Canane da 90 Penetra 259 Penetra 259 con PCR Este penetra 278. ¿Entendés? Es mucha la diferencia, brother. Acá tenés lo del tema de la velocidad de munición. Eh, 215, 1278, la velocidad del proyectil de la, de la. Ah, tiene PCR de entrada. Bueno, está bien. Listo. Ok. Tiene APCR munición primaria y APCR de, de munición premium, por decirlo así. 278 y 1492. La velocidad del proyectil bro. es muy buena. Eh, bueno, esta bueno, está bien. La explosiva es un pedito de vieja. No, no pasa nada. Eh, nada, lo que les decía: 360. O sea, es el, es el proyecto mejorado. Para que tengas una idea: el proyecto acá en la torreta te la van a clavar. A este tal vez no. En el chasis te la van a clavar. A este, bueno, también te la van a clavar acá. Pero tiene cositas mejoradas del proyecto Obviamente, para balancearlo un poco, fíjense que... O sea, lo tienen que tocar un poco, porque si no está hiper mega chirroto. O sea, el proyecto, ¿no? Básicamente. Eh, pero... Tarda un poco más en recargar, un poco más bastante. Con lo cual, eh, el, el DPM también se ve un toque afectado, ¿ves? 2086 contra 1877. Pero son, son boludeces, o sea, 0.32 con 0.36. Eh, eh, velocidad de giro de cañón Bueno, fíjate que el proyecto gira rapidísimo Es un mediano, un mediano al uso, digamos Este es un poquito más Un poquito bastante más, más lento, ¿bien? Eh, recarga el proyectil en 25 Y los otros en 38 más o menos Y este en 44, o sea Por eso te digo El cañón está muy bueno Si tenés que tener mucho cuidado Mucho ojo de no hacerte el piola De ir al frente Decir, ah yo me la banco, no sé qué Y te, te las clavan todas después Y tardás 44 segundos Y te fuiste con un clip pegado nada más O sea, con mil de daño eh, después, lo que tiene que ver con potencia de motor, más o menos para que tengan una idea. Eh, es la, la movilidad del proyecto. 18,63, 18.06. Los otros tienen 14, 16. Fíjate que este es más rápido que todos. Ahora, ¿en qué se queda corto este? La velocidad final. Fíjate, comparado con el resto. No tenés chance, ¿entendés? O sea, estás complicado ahí. Bueno, el camuflaje, como decía, 249 está muy bien comparado con el resto. O sea. El t 77 es un pesado. Igualmente. Por eso digo que no le des bola casi el t 77 Pero sí quería que vean que tengan. Un, un panorama, ¿entendés? Más o menos eh, Bueno, nada Después, rango de visión 3.90 Ya viene este Este viene con 3.80 Un poquito menos Por eso te digo que no va a llegar a los 4.45 Pero eh, Así todo es un excelente tanque, chicos Para mí Mi opinión final No quiero hacer tan largo el video Es que es un excelente tanque el no, pero ni hablar Es un excelentísimo tanque eh, Pero Pero este MBT sí es un muy buen tanque Recuerden unirse al disco al, al también, pero al Telegram que ahí estamos charlando y estamos viendo qué onda con esto, cómo van, la, van poniendo las capturas de cuánto va siendo más o menos el promedio de lo que se está apostando, de lo que se está subastando. Entonces ahí van a poder tener también una conciencia situacional un poco mejor. Recuerden que la oferta finaliza en 13 horas, o sea, falta un montón. Tengan paciencia, estén tranquilos. Um, hay 10.000 vehículos pero recuerden que hay que poner una buena moneda, porque un, una importante moneda porque la gente lo va a querer, realmente la gente lo va a querer, estoy segurísimo eh, no quiero decir que está roto porque no está, no está del todo roto, pero está un toque balanceado, pero está bien o sea, está por encima de la media no está roto, pero está por encima de la media es un tanque que está bien está bueno, está bueno el tanque para tenerlo esa es mi opinión personal. Así como te dije el otro día, lo del 113, Era un choreo, era un... cualquier cosa. Me pareció malísimo lo el ópera ese con el camuflaje ese que le metieron, cualquier cosa. Ahí sí te dije, no, yo que vos no apuesto nada. Ahora te digo, apostá, apostá porque estás muy bueno. Así que, nada, amigos, eh, hasta acá el video de hoy. Recuerden unirse, eh, suscríbanse, dejá like, dejame en tus comentarios, quiero leer. Como siempre respondo todos los comentarios, quiero saber qué. Pensás de este MVT Y si le diste a otros youtubers a ver qué dijeron Yo la verdad es que no hay nada, esta es mi pura opinión personal Es lo que yo creo en base a mi experiencia en el juego Los quiero mucho, cuídense Y nada, nos vemos en el próximo video Chau chau